Bueno, para la biblioteca hacer esta celebración yo creo que fue un acierto y nuestros funcionarios se sintieron muy yo diría eh, interesados en querer participar en nuestra muestra del, del baile tradicional clásico de Chile, la cueca en sus diferentes versiones eh, el grupo ...el folclórico del Senado lo hizo de una manera impecable. Yo creo que esta mañana gran parte de este centro histórico... ...se fue acompañado de estas melodías clásicas de Chile. Muchos de los pasantes, mucha gente del público... ...se atrevió y bailaron cueca junto a nosotros. Acompañado además de esta muestra, esta exposición... ...en la cual se explica... Los orígenes de la cueca, su desarrollo y el estado en que se encuentra eh, su perfeccionamiento a través de la academia y a través de la enseñanza.